Hola, ¿qué tal, mi gente, amigos, amigas? Soy Nieves Marqués de Pasos para Crear Empresa.com y en el día de hoy os voy a hablar de algo que todo negocio, tanto online como offline, tiene que hacer. Antes de empezar, déjame que te hable de mi videoserie totalmente gratuita de cuatro vídeos en la que te enseño a generar ingresos sin utilizar ni un solo céntimo en anuncios pagados. Lo único que tienes que hacer es ir al sitio que verás aquí debajo en la cajita de descripción o verás aquí y apuntarte. Lo único, me dejas tu nombre, tu nombre y tu email y empezarás a ver mi videoserie de cuatro capítulos. Si tenéis un sitio web y queréis tener presencia en internet, lo que tenéis que hacer es medir vuestro posicionamiento en los buscadores. Es súper importante. Si nosotros creamos contenido, eh, si tenemos cualquier tipo de estrategia como anuncios o backlinks, etcétera, Si hacemos eh, SEO o cualquier otra estrategia para posicionar nuestra nuestro sitio web en los buscadores y sobre todo en google lo que vamos a necesitar es hacer métricas saber si lo que nosotros estamos haciendo nos está dando buenos resultados hay muchas formas de hacerlo la más eh, la más sencilla pero la más laboriosa es entrar en google poner nuestra palabra clave y buscar si nuestro sitio web está posicionado en las primeras 5 o 10 páginas. Esto, como veis, es totalmente gratuito, es muy sencillo, pero es muy rudimentario y nos llevaría muchísimo tiempo, porque si lo tenemos que hacer con 20, 30, 50 palabras clave, nos va a llevar muchísimo tiempo. Hay plataformas que nos solucionan este problema lo que hacen es que nosotros ponemos nuestro sitio web, ponemos un número determinado de palabras clave y nos da información de si nuestra, nuestro sitio web está posicionado en Google, en las palabras clave que hemos seleccionado. Estas eh, plataformas son muy eficaces y prestan un excelente eh, servicio pero normalmente suelen ser de pago recurrente y no suelen ser baratas. En tercer caso, eh, que para mí es eh, una solución, por una parte es bastante económica, es muy efectiva y es muy sencilla, es un eh, plugin de WordPress llamado What's My Rank, es un plugin que se instala en plataformas de Wordpress. Introducimos una lista de palabras clave y automáticamente, todos los días, nos va a decir si nuestro sitio web está eh, posicionado dentro de las primeras 100 páginas de Google. Creo que es una solución que nos... Eh, quita muchísimo trabajo y nos da información de si nuestras estrategias están teniendo resultado o no. Es muy importante, cualquier cosa que hagamos en nuestro negocio y en la vida en general, necesitamos tener métricas para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien para continuar con lo que estamos haciendo y si no nos está dando resultados para modificar nuestras estrategias. En este caso, os voy a enseñar una demo de cómo funciona What's My Rank. El desarrollador se llama Anchor Shukla. Es el desarrollador de infinidad de plugins para Wordpress. Yo personalmente utilizo bastantes y este es otro plugin muy efectivo para, como ya os digo, saber si nuestras estrategias de SEO o de anuncios, etcétera, etcétera, nos está ayudando a posicionar nuestro sitio web en las primeras páginas de Google. Ya sabemos que cuanto más arriba estemos en la en las búsquedas, más tráfico vamos a tener y más probabilidades tendremos de convertir ese tráfico en ventas. Es para eso, para lo que sirve este plugin, por eso tiene ese nombre tan sencillo. What, what's my rank? ¿Cuál es mi posicionamiento? Es así de sencillo. Os voy a enseñar eh, la demo, la hace el desarrollador Ankur Shukla y yo os lo voy a traducir en español para que sepáis exactamente cómo funciona. Es muy sencillo, como vais a ver ahora. Ahora mismo vamos a la demo. Bueno, pues en el vídeo Ankur Shukla eh, nos muestra eh, pues un sitio de Wordpress. Aquí tenemos el plugin instalado. What's my rank? Aquí le damos a añadir eh, palabra clave. Aquí tenemos el, el sitio web, nuestro sitio web. Aquí eh, lo que vamos a hacer es añadir las palabras clave. Vamos a añadir eh, podcasting. Podcast plugin. Vale, tenemos esas tres eh, palabras clave. Podemos elegir todos los dominios de Google que eh, queramos entre todos los eh, dominios de Google que queramos. Vamos a elegir en este caso eh, com porque queremos saber nuestro posicionamiento en google.com. Aquí le damos a añadir palabras clave. Y lo que vamos a hacer ahora es ver eh, si estamos posicionados como lo acabamos de hacer. Lo que vamos a hacer es forzar eh, la búsqueda. ¿vale? Entonces le damos a manual update, le damos a update now para actualizar la búsqueda ahora. Y lo que va a hacer el plugin de What's My Rank, lo que va a hacer es buscar si nuestro sitio web está posicionado dentro de las primeras 100 páginas de Google para las palabras clave que hemos elegido. Y voilà, aquí tenemos que para esa palabra clave estamos en el, el puesto número 3 y para las otras dos palabras clave, pues estamos, no estamos dentro de las 100 primeras páginas de Google. Eh, Google, dentro de google.com Es así de sencillo, todos los días eh, Watch My Rank se va actualizando Aquí vemos los top rankings Si le damos a, a Dashboard lo que vamos a hacer es ver los, los top rankings Las palabras más buscadas, etcétera, etcétera Y lo bueno que tiene es que podemos poner eh, Todo tipo, el, el número que, que queramos de palabras clave para buscar y diariamente nos va a dar información de si nuestro sitio web está dentro de las 100 primeras páginas para esas palabras clave es así de sencillo como funciona what's my run bueno pues ahora lo que vamos a hacer es ver el funnel completo vamos a ver la venta principal y las ventas adicionales la verdad es que todas son muy interesantes, pero os voy a hablar paso por paso de cada una de ellas. En la venta principal tenemos dos opciones, una de ellas es absurda, porque tenemos aquí 19 dólares, un solo sitio en donde puedes instalar este plugin, y tienes 19 dólares, un solo sitio y es pago anual, ¿vale? Lo puedes instalar solamente en uno, sin embargo, eh, con, la, con esta opción lo puedes instalar hasta en 50 sitios, por 22 dólares por 3 dólares más y es un solo pago veis aquí un solo pago con lo cual esta nadie la va a coger coger esta por supuesto vale vamos a hablar de la venta principal número 1 que eh, es ilimitada puedes instalar eh, what's my rank en ilimitados sitios que sean tuyos, tanto sitios personales como de negocio, lo puedes instalar en ilimitados sitios, el precio son 27 dólares y eh, puedes eh, añadir, pues como en la otra versión, puedes añadir todas las, eh, todas las palabras claves que tú quieras para ver si están posicionadas en Google o, o no, Puedes ver el histórico de tus rankings hasta 30 días. A continuación, tenemos la versión pro de What's My Rank. Su precio son 37 dólares y ¿qué es lo que podemos hacer? Está a 47 dólares, pero ahora todavía lo tenemos con un precio de descuento de 37 dólares. ¿Qué podemos hacer con la versión pro? Pues podemos hacer algo que es muy chulo, lo que podemos hacer es que en una sola instalación de WordPress podemos añadir varios dominios, varios sitios web con cada uno de esos dominios con sus palabras clave, con lo cual podemos instalar eh, en una sola instalación, podemos ver todos nuestros sitios web, e incluso una cosa que yo no había caído. Podemos ver el posicionamiento de nuestros competidores. La o sea, podemos poner no, no tiene por qué ser nuestros sitios web. Podemos poner sitios web web de nuestros competidores para ver pues eh, lo que ellos están haciendo, si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo tan bien, etcétera. Si nosotros estamos mejor posicionados, ellos peor, etcétera. Esto es lo que podemos hacer con la versión pro de what's my rank. Eh, también lo que tenemos son gráficos. Eh, nos, eh, podemos ver nuestros gráficos de cómo van, eh, cómo se van desarrollando nuestras palabras eh, clave a lo largo de los días, si eh, se van posicionando mejor o si van disminuyendo en el, en el posicionamiento, etc. Y otra cosa que podemos eh, recibir un, un email siempre que nuestro sitio web eh, haya alcanzado, haya llegado a la primera eh, página de Google en de las, en alguna de las palabras eh, clave que hayamos especificado su precio. Como os digo, es de 37 dólares. Bien interesante esta, este upgrade, esta venta adicional. Ahora lo que vamos a de lo que vamos a hablar es de el próximo OTO, que ya no sé si es el segundo o el tercero. Lo que nos dice es que podemos instalar este plugin en ilimitados sitios, pero pueden ser eh, sitios de nuestros clientes. Podemos cobrar por instalar este plugin en sitios de nuestros clientes, con lo cual tenemos eh, licencia de desarrollador, lo que se llama developer license. ¿Vale? el precio son 42 dólares ahora mismo lo, lo tenéis a 42 dólares y esto es bien interesante porque os podéis convertir en esas plataformas que cobran todos los meses porque la gente eh, vea sus posicionamientos podéis convertiros en este tipo de empresas cobráis una mensualidad a vuestros clientes para que puedan ver si están eh, posicionados en Google o no. Vamos a hablar de la venta adicional eh, número 4, si, no si no me equivoco, eh, se llama Tag Machine, y yo personalmente, eh, gracias a que tengo muy buenas palabras clave o tags dentro de mis posts, Consigo muy buenos posicionamientos. Así que este upgrade os lo aconsejo 100%. Muchas veces no estáis posicionados por vuestro título, el título de vuestro post. Sino que estáis posicionados por un tag. Y yo muchas veces estoy en la primera página de Google. ¿Por qué? Porque eh, Google ha visto que dentro de mi post hay un determinado tag o Palabra clave y ha posicionado mi mi post. Entonces, eh, ¿qué hace Tag Machine? Que esta es la, la venta adicional número 4, si no, me, si no me equivoco. Lo que hace es que extrae, eh, te, eh, tú pones una palabra clave y te va a extraer eh, hasta 100, cien, bueno, cientos no, no, no hasta 100. Eh, todas las que sea palabras clave, eh, lo que se llama SEO Tags, para que las pongáis en vuestros en vuestros posts y así vais a posicionar muchísimo mejor esto no es una cosa que diga este señor y que le tengamos que creer sino que bueno o que me tengáis que creer a mí porque yo misma lo he observado que poniendo eh, palabras clave posiciono en primera o en segunda página de, de google de forma muy muy muy sencilla su precio son 27 dólares un solo pago, todo lo que os estoy diciendo, es un, un solo pago, vale, la siguiente venta adicional, si no me equivoco, es la, la número 5, vale, lo que tenéis aquí, es lo siguiente, aquí, eh, Ankur Shukla, tiene muchísimos sitios eh, web, Tienes sitios web de negocios, tienes sitios web virales, etcétera, etcétera. Entonces, con esta venta adicional, lo que te dice es lo siguiente. Te voy a enviar 100.000, 100, perdón, 10.000 eh, visitantes reales a tus sitios web que partan de sus sitios eh, web, ¿vale? Por un precio muy asequible de 37, eh, perdón, de 47 dólares. Estamos hablando de 10.000 visitantes por 47 dólares. Si habéis hecho alguna vez campañas de anuncios o habéis comprado tráfico, etcétera, etcétera. Eh, podéis eh, ver que aquí por cada visitante es una cantidad ridícula. 10.000 10 visitantes por 47 dólares. Muy económico que no queréis gastar 47 dólares. Pues eh, también os ofrece por 37 dólares la mitad de visitantes vale eso es eh, la venta adicional número 5 si no me equivoco y la última es la licencia de revendedor la reseller license vas a poder vender what's my rank el plugin si no me equivoco eh, la versión ilimitada aquí lo tiene que poner en algún sitio por 77 dólares no vas a tener que contratar a ningún desarrollador para que te desarrolle un plugin no vas a tener que esperar meses a que lo tenga listo ya tienes un plugin que estás viendo el valor que tiene por únicamente 77 dólares las licencias de revendedor, eh, ya sabéis que suelen estar eh, 197 dólares, 297 dólares, etcétera, suelen estar más o menos por ahí, lo tenéis por 77 dólares, este es un plugin que realmente merece la pena. Aquí podéis ver en todas las páginas, vais a poder ver eh, testimonios de gente que habla de las virtudes de los software de Ankur Shukla aquí tenéis lo que os estaba diciendo vais a tener 100% de comisiones desde luego eh, el precio del, del plugin os lleváis el 100% de, del valor vais a tener el 50% de comisión en las ventas adicionales vale lo vais a poder eh, promover donde vosotros queráis eh, y ya está eso es lo que lo que conseguís con la licencia de revendedor. Yo personalmente creo que vais a tener eh, licencia de revendedor de la venta, de la venta adicio, de la venta principal, de la venta de 50 licencias. Luego vais a tener el 50% de comisión en el resto del funnel Vale, no del ilimitado, sino del de 50 licencias, el de la venta principal, el del front end, es el, el que vais a poder vender y os vais a quedar con el 100% de la comisión y vais a tener 50% de comisión en el resto de las ventas adicionales o en el resto del funnel Vale, eso es todo. Espero que esta información os sea útil. Este es un software que todo el mundo tiene que tener. Eh, eh, me podéis decir, no, es que yo no tengo Wordpress. Bueno, pues merece la pena que en uno de tus dominios instales Wordpress, que instales la versión Pro, en la que tú puedes hacer tracking de varios sitios web a la vez, y que pongas tus otros sitios web. Eso, o pagar a otras plataformas eh, de forma mensual, para que hagan lo mismo que puedes hacer tú mismo. Lo puedes controlar tú mismo. O bien la forma más rudimentaria. Que es gratuita 100%. Que busques. Escribas la palabra clave en Google. Y que busques. Eh, dónde estás posicionado. Yo lo he hecho infinidad de veces. eh. Yo lo he hecho infinidad de veces. Pero con what my, what's my rank. Ya no lo voy a hacer nunca más. Pero tienes que. Medir. Tienes que hacer tus métricas, tienes que medir si lo que tú estás haciendo te sirve para tu negocio lo estás haciendo bien o necesitas hacer algo diferente. Es súper importante. Si no lo estás haciendo, eh, es como si es, estás navegando y no sabes eh, dónde tienes que ir. Y es como si estás navegando y no sabes si estás en dirección a tu destino o estás eh, yendo a otro sitio. Y eso lo vas a conseguir saber con, eh, con las métricas, sabiendo en qué lugar está posicionado tu sitio web y lo puedes hacer con estas tres opciones, pero con What's My Rank lo puedes hacer de una forma muy económica porque solamente es un pago y lo puedes hacer para todos tus sitios web con las palabras claves que tú quieras, de forma ilimitada. Soy Nieves Márquez, me despido, ha sido un placer hablar con vosotros, nos vemos mañana en un próximo vídeo y hasta la próxima.